todo con las falles, controla y se ego compare, que los demonios del teu cuando fallen, que las máscaras ya escagen de mane, perdón, Per ser un capullo, ser un cabros si et con eco, si no en em pos nervioso y si en em vez de un anirro de chaden en pero no, no era Acer Black, y lloré y tornar a llorar sin algún momento feliz he mal, Si luego semanas de lemans, pero en en familia humilde, y por el privilegios en fácil sentir tan descolocado. Que pregunte si sablo que estreba ya. Uh. Y en China baila o mi Jordan mina se os si Valencia no sacaba más. No queden revolucionaris, habla con te asamis, Ferse mayor o fuchiri, dick raro, raro, enseg masa raro, si sole Sky una volta, y consta em costa intentaro, y dick raro, raro, enseg masa raro, si sole sky, una volta, y en em consta intentaro, y dick raro, raro. En sec masa raro, si soles caic una volta y en costa intentaro Y dick raro, raro, en sec masa raro, si soles caic una volta y sta costa intentaro y we blow, I blow autocor Cerca infinita, fuchi del dolor o quedarte en el per justificar creación Ya faais que no cree que ningui pose, pose en valor Les paraules duna mare, el conseil d'un pare es que, que tú, que ha me que volía comprar vos una casa al pero descubrí la verdad moral lo capital es collijo Defensar a te este os matar, pero un plazo ni de revolta, que al final se quedate en el bar, en soflame de la pubertad. O al brazos tintas brazo y si caguen ya les bombes a mí tanto enfada em que pagar les facturas no son cosas de la edad y si son unos gilipollas no se pasa es mentira y del times y boxarte al teujo, jingum blah, furtar un ba, por un tocre más, por a, uh, a salvini, pensar en tu as, a quitar de y la lista del que torna a puchar por el ser que va, son María que va, I so, a Dio, que va, que va, que va, que va, que va, que va, raro raro, que va, que va, una va, y va, em costa va, no y va, raro, raro, raro, raro, Enseñe más a raro, con, si solo skype una volta, con, y costa intentar, y dic raro, raro, enseñe más a raro, se, si solo es una volta, y, con, y costa intentar, y dic raro, raro, enseñe más a raro, se, si solo skype una volta, y, con, y costa intentar, con, uh. Uh, uh, uh.